van a buscar un punto visual donde van a dejar que sus ojos se concentren, se relajen, percibiendo todo tranquilamente. En cada respiración voy entrando cada vez más profundo en un estado tranquilo tomando conciencia aquí donde estoy yo en este espacio especialmente para mí en este instante que me regalo a mí mismo para la paz, la libertad, y me dejo en cada inhalación sentirme a salvo, y con cada exhalación visualizar cómo. Cada una de las situaciones que me habían causado tensión salen. Y cada músculo del cuerpo se suelta. Inhalo calma. Y exhalo estabilidad. Inhalo esperanza... Exhalo... Tranquilidad... Cada vez más... Profundamente... Relajado... Siento el cuerpo tan liviano, agradablemente tranquilo. Y por unos breves instantes sigo concentrada en ese flujo natural de respiración ayudándome cada vez más profundo a entrar a un estado de profunda y total relajación de absoluta calma suavidad y confort, inhalando y exhalando, en calma, en control, sintiendo propio estado sincronizándose en la paz este estado de absoluto control sobre mi corazón siento cómo hasta los sentidos físicos del cuerpo se calman el corazón se siente Diviano, fresco cómodo y puedo enfocarme a mí mismo a sentir mi parte divina Sentirme en lo profundo, como esta energía espiritual sutil que soy yo, el alma. el espíritu vuelva a tomar conciencia de lo que soy este ser que ha existido eternamente y existirá por siempre yo el alma conciencia viva que originalmente tengo cualidades innatas que dan fuerza que traen claridad en mis momentos de mayor confusión, así me permito volver a encontrarlas en mi corazón. Sentí desde aquí dentro como el amor Vuelve a brillar en mí, un amor puro espiritual, el amor del alma en su forma esencial, sentir en mí despertar fácil y naturalmente la paz refrescante burbujeante tan confortable como una luz que aluna hasta lo más profundo la paz con su fuerza natural siento ahora en mi corazón la esperanza volviendo a renacer en mí sintiendo esa confianza en lo que soy, en lo que siempre he sido, en mi capacidad que me ha hecho entender. que aún me falta mucho por conocerme, que la fuerza de lo que soy capaz la voy descubriendo con la vida, con los regalos que trae mi camino, donde me permite usar traer a la superficie del corazón cosas que ni sabía que habían en mí. Tolerancia, paciencia, claridad, misericordia, perdón, distintas facetas de mi propio ser despertándose ante mí como si volviera a conocerme a realmente entender quién soy yo más allá de mi historia más allá de los papeles que he cumplido yo el actor el alma esa fuerza invisible consciente que soy tomar fuerza desde el corazón y dejar que mi conciencia se despierte ante mi propia verdad sentirme a salvo segura de ser lo que soy en toda su amplitud un alma única y especial escucharme profundamente al alma, escuchar lo que tengo que decirme con dulzura absoluta y amor, escucho, que hay cosas en mí que tengo que resolver reconozco que hay hábitos y situaciones del pasado que debo soltar al escucharme despertarme en lo profundo de mi conciencia sé que soy capaz de regresar a ese estado de plenitud de alegría natural de equilibrio sintiendo que yo el alma en realidad no estoy sola, nunca he estado sola, el amor, la protección divina del ser supremo, estado aquí conmigo inspirándome a volver a reconocer mi divinidad inspirándome a sentirme en esa protección donde nada ni nadie me puede hacer daño. Me siento absolutamente a salvo. En un hermoso tonto de protección, de luz, de amor. esta conexión pura dulce sutil con el alma suprema el guía el compañero el amigo siento que me lleva más allá de las sombras haciéndome entender que vivir es una aventura donde uno puede caer y levantarse pero cada vez más fuerte y que este hilo de amor eterno es constante. Cuando mi mente y el corazón se alinean en esta conexión pura, dulce, con la fuente, empiezo a darme cuenta. qué es lo que necesita el ser para estar en paz para estar bien la claridad del alma suprema es como un espejo me permite verme y entender qué necesito ahora para estar en paz. siempre la fórmula es la misma, todos los días son nuevos y todos los días necesito algo diferente, frente al alma suprema con total paz. puedo descubrir al ser su verdad su interior y lo que en este momento requiere para estar bien tal vez perdonarse a sí mismo Tal vez dejar de culpar y exigir al ser dejarlo libre, tal vez. Ser valiente y dar un paso que hace tiempo siento que debo dar. Cada uno puede sentir qué necesita el ser y dárselo. Sí, suavemente se va quebrando la distancia con mi propio ser interior y me voy acercando con gratitud y aprecio hacia mí mismo. si yo pudiera realmente conectar con lo sagrado lo lindo y puro que hay en mi interior y que vale la pena vivirlo vale la pena sentirlo de esa motivación que poco a poco vuelve a emerger dentro de mí porque es un nuevo día un regalo para conocer aún más quién soy Ahora voy a observar cómo me siento, cuál fue el beneficio de mi práctica hoy, cómo estoy, a terminar con eh, una reflexión sobre el coraje o el valor. Dice, necesitas coraje para ser fiel a ti mismo en el mundo tan artificial de hoy en día. Eso no es poca cosa. Por el contrario, el verdadero propósito del estudio espiritual es devolver ese valor el coraje para ser fiel a aquello en lo que crees tu naturaleza original y verdadera es de paz y luz experimentar eso te convence de que hay un valor absoluto de tu propia dignidad y puedes afrontar cualquier oposición con la fuerza de tus convicciones. Mucha gente tiene dificultades en creer en su propio ser. Otros simplemente ya no creen más en el futuro. La realización de quién es el ser elimina las dudas. Mi naturaleza original es paz. Ya no soy esclavo de rasgos de mi personalidad porque soy yo quien los creo. Soy a la vez un espectador, pero también un actor en la obra de la vida. Todo lo que sucede es beneficioso. A medida que incorpores estas verdades en tu vida, tu coraje nunca te fallará.